Buenas buenas, vamos a cambiar esta tecla del extractor y de la luz del baño que se rompió, vamos a aprovechar y vamos a poner este producto de la marca Exult que nos sirve para evitar las salpicaduras sobre los productos eléctricos, esto tiene una membrana de goma entonces no es necesario abrir la tapa para tener que operarla, vamos lo cambiamos. Bueno, previamente, cortamos la alimentación para trabajar sin tensión. Sacamos las tapas. Retiramos los tornillos. Una vez que sacamos ahí, vamos a limpiar todos los restos de jabón. Ahí está, para que asiente bien el nuevo producto y que no tenga filtraciones. Y retiramos sacamos el común, la alimentación de lámpara y por otro lado el común y el extractor ahí tenemos vamos a sacarle los tornillos que vienen para agarrar el frente y si se fijan acá tiene una goma para que no entre ni el agua ni ninguna salpicadura vamos a probarla primero a ver si asienta bien, vemos ahí que asienta perfectamente ¿Sí? lo primero que vamos a hacer es poner acá las teclas ahí el tapón y el otro interruptor, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir por lo que había estos dos son el común, esto es una buena solución para estos casos en donde podemos llegar a tener algún tipo de salpicaduras, obviamente esto no es para andar tirándole agua, ni mucho menos, pero es mucho más seguro que tener las teclas con un bastidor común. Esto cumple con las normas IP44, entonces de esa manera tenemos una mayor protección. Unimos... el cable en los terminales o ponemos el cable en los terminales y lo ajustamos para que no tenga ningún falso contacto si bien la corriente que maneja es muy poca la luz es una luz de led, la del baño un extractor de no más de 400 watts mucho menos así que la corriente total es bastante baja acomodamos los cables y dejamos la tapa del lado donde no moleste de este lado como tengo la puerta de acá molestaría ponemos los tornillos que vino ya en el kit de la tapa ahí alineamos la caja contra la línea de los azulejos para que quede estéticamente prolijo y de esta manera ajustamos un poquito para que la goma selle sin ningún problema ya lo tenemos instalado lo único que hacemos es cerrar la tapa queda perfectamente cerrado y de esta manera cambiamos de posición y el trabajo está terminado. Vamos a dar la tensión y probamos. Ahí se encendió el extractor. Y con esta tecla se enciende la luz del baño. Fíjense que de esta manera no corremos ningún riesgo porque tengo la membrana de goma cubriendo toda la tecla. Justo estamos al lado de una bañera, en donde puede llegar a salpicar un poco de agua. Queda muchísimo más seguro de esta manera. La tapa tiene todo un borde que no permite que ninguna salpicadura pueda llegar a acceder hasta la tecla de accionamiento. Tiene un cierre con resorte, rápido, queda bien cerrado. No queda ningún tipo de juego y de esa manera queda bien estanca toda la conexión que tengo adentro de la tecla. Vamos a ver ahora de costado que sella perfectamente la goma, queda perfectamente ajustado y de esa manera no queda ningún espacio por donde se pueda filtrar el agua o la humedad, el vapor. Espero que les haya gustado el tutorial.